RedWord nos facilita un plugin para traer referencias de páginas web. Desde herramientas accedamos a Red Gravid y agregamos el plugin a favoritos. A continuación se abre la página de la que queremos crear la referencia, seleccionamos e importamos a RedWord. Se abre una ventana en la que nos dice que se ha importado una referencia que la lleva a la carpeta Última Importación. Desde ella creamos una nueva carpeta, la nombramos como web, creamos y aparece la referencia en la carpeta web.